José Antonio González, de 36 años, cayó accidentalmente de varios metros de altura en el Puente La Libertad, municipio de Chinandega. Un año después de este suceso, el joven se encuentra postrado y alimentado a través de una sonda. Al cuido de su madre, Esperanza Salgado. Todo ahí sacándolo. En la caída se le fregó el vaso. El vaso inmediatamente, apenas llegamos al hospital, se lo... Lo operaron y le sacaron el vaso porque dijeron que estaba desarmado y que la columna se había fracturado la columna salgado atraviesa jornadas desgastantes para el cuidado de su hijo pero eso no le preocupa sino los costos económicos que cada vez son más altos también es costosa una alimentación adecuada que incluye una leche especial se gasta en pan en apósitos salinos medicamentos para que él pueda propusear porque toallita húmeda, apósito, porque hay que estarle poniendo en la llaga, porque lo que más se gasta pues, es por la llaga. Digamos que soy sola, pues digamos. A veces tengo que ir a la sanidad a estar pidiendo para curarlo, porque a veces no tengo salino, no tengo gasa, entonces no tengo guantes, todo eso se ocupa en guantes, interés de vainilla porque me dijo la doctora que le diera de esa leche, porque dice que esa leche es como que le di un plato de comida. Y que le haga, el doctor me decía que le haga sustancias, pero ya sustancias es mentira, yo no puedo ya. Doña Esperanza Salgado solicitó ayuda económica para atender mejor a su hijo. Usted puede contactarlos al número de teléfono 86-79-79-88. También puede visitarlos en Chinandega, de donde fue la gasolinera Copepash, una cuadra al este, una y media al norte.